Nuestras acciones egoístas están matando la vida en la Tierra y, en consecuencia, acelerando la crisis climática, la amenaza global más grave que enfrentamos hoy. Este grave daño a las bases de la vida tiene un nombre, ecocidio. No hay más tiempo, debemos cambiar el rumbo. Tenemos la oportunidad de hacer historia y lograr que la Corte Penal Internacional incorpore al ecocidio como un crimen y lo sitúe junto al genocidio, los crímenes de guerra, y los crímenes contra la humanidad. Llegó la hora de reconocerle a la Tierra sus derechos y de protegerla y a todos los seres que la habitan como verdaderos guardianes. Apoya la campaña Stop Ecocidio y unite al Movimiento Mundial de Protectores de la Tierra. Tenés toda la información en su web.